Una cosa que se hace en pocos festivales, creo que es muy bueno, es que todos los oh, yeah. DJs estamos discutiendo a cuáles tocábamos, con estilos, con montanía, y Eso está muy bien porque en pocos lugares se hacen y se acaba discutiendo a las 3 de la mañana, todo el mundo borracho que yo quiero tocar y... así nomás va a trabajar con la vieja sí, bueno. No, DJ no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mira no, mira, no, es, es la no, de... de no, no, no, trabajar con Dioy? no, no, no, no, no, no, no, de la reunión anterior nomás en la Si quieres Un día antes del festival. Tribu, se el se de al no. Al, al, al, al, sí. al lado al lado ¿Cuánto? al lado a, ver, a poner los andamios por por la de, desde los andamios, que Están puestos directos para la pantalla. Ahora, ahora pero mira los no iban ahora, ir ahí ahora, no ahora, sé pinta de montaje, ¡Hasta! Oh. Problema ¡Hasta! Es ¡Hasta! que esto ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta! la vela cubre el marco.